Si hoy tuvieras que, que eh, explicarnos digamos, quiénes están operando en Neuquén eh, eh, y hacer un porcentaje grande, digamos, son todos capitales extranjeros, hay mucha presencia nacional, hay empresas de ex dirigentes nacionales ¿no? para, para aprender. Eh, no, claramente IPF es, es la empresa eh, de punta del sector, por mucho. Eh, no sé, en términos de conexión de pozos, que era algo que decíamos, algo, el año pasado conectó como 140 pozos y le sigue Shell con 30, 35 pozos. Eh, ahí nomás está vista la, la empresa de Galucho del éxito de IPF está Pan American Energy, está Tech Petrol es decir, eh, fundamentalmente son empresas hoy las que están invirtiendo más que tienen su mira puesta en, no son empresas nacionales, nos cuesta hablar de empresas nacionales que digo, una empresa que tiene ABP a la ex British Petroleum adentro como Pan American Energy si una empresa nacional es un poco raro, eh, se la suele presentar como una empresa nacional para American eh, Energy. A para Energy, pero bueno, el 50% de Pan American es una gran empresa histórica digamos, de, de las grandes petroleras mundiales, eh, pero sí son empresas que tienen el foco en lo nacional, digamos. Pan American Energy tiene su foco de intervención en lo nacional. Tech Petro, la empresa de Chi, tiene su foco de intervención en lo nacional. Vista, que tiene otro recorrido, Vista, Olean Gas, que tiene otro recorrido, que es una empresa más nueva, que estuvo hecha prácticamente para intervenir en Argentina, tiene su foco puesto acá. Bueno, ni hablar IPF. Eh, de eso la que por ahí tiene otro rol, es Shell eh, que tiene un rol ha tenido un rol importante en los últimos dos años tres años eh, que, que, que es una empresa que claramente no es nacional, digamos, eh, y está interviniendo fuertemente, bueno, pero ya te digo ministro, de 140 ¿no? a 130 a 30 pozos esa es la diferencia, entre TriPF y las que le siguen claro. digamos, cuando muchos. me decías la diferencia entonces 100... 140 130 a 30 pozos y después eh, para abajo Shell puso un ministro, digamos, tenía peso no en un bueno, eh, habría que ver yo creo que la intervención fuerte de Shell es eh, la llegada de Shell a Vacamuertas anterior, a, la, a que Aranguren sea ministro de Energía, pero la intervención fuerte viene ya con, con Aranguren fuera del cargo, eh, la intervención fuerte en Vaca Muerta, la inversión fuerte en Vaca No quiere decir nada de esto, pero digo, no, no es que cuando fue ministro Creció, Aranguren... Claro. Arangure benefició a Tecpetro, la empresa de Techin, digamos. No, no, esa fue la gran beneficiaria, o CGC que es una empresa que acá no tiene tanta intervención, pero fueron las dos grandes beneficiarias, por lo menos en términos de subsidios, eh, y que bueno, se notaron en el, en el territorio neuquino, se notó el, la incidencia de los subsidios en Tecpetrol y su intervención en el territorio neuquino, de no existir prácticamente como productora, es una productora ínfima, pasó a producir el 12% de gas en un año, año y medio, dos años, eh, todo apalancado con subsidios del Estado Nacional, subsidios que generó a Aranguren. Shell eh, tuvo otros beneficios como posibilidad de exportación y demás, pero no estos. Eh, eh, ese consenso también se traslada, obviamente, a la prensa más empresarial, porque prácticamente en los, en los medios corporativos no hay voces eh, disidentes respecto a lo que es el fracking, digamos. ¿no? Ya eh, me da mucha, mucha nostalgia cuando... Nos discutían cuando hacíamos las primeras notas y nos discutían que no contaminaba, que el agua se podía usar. Bueno, de hecho acá había un secretario uh -huh. de, de ambiente que dijo que ese agua se podía tomar. Este, bueno, hoy eso ya nadie lo discute, que incluso hasta provoca terremotos, digamos, ¿no? ya sismos, para no, para no asustar, que provoca sismos, movimientos. Eh, sin embargo eh, eso ahora con qué lo tapas, con dólares digamos, si yo no tengo eso, no tengo dólares para pagar la deuda, ¿Cuál, digamos, ¿cuál es el consenso abogado del diablo? para mí hay dos grandes argumentos una uno que tiene que ver con, eh, necesitamos el, el gas, los argentinos necesitamos el gas, digamos, seguimos importando mucho gas, pese a tener vaca muerta a full, digamos, como una de las grandes promesas era, nos vamos a abastecer con esto, y eso no se está cumpliendo, y seguimos Seguimos necesitando importar, seguimos necesitando invertir para importar, seguimos necesitando dar beneficios para, que, para dejar de importar. Digamos, seguimos teniendo que dar beneficios para que las empresas produzcan para llegar con el gas a los argentinos y no tener que importar a las argentinas. No que importar. Ese es el primer gran argumento, digamos que, que la importación de gas, que es muy cara porque viene en barco y demás, baje los costos, en parte porque Argentina no tiene dólares, eh, Fundamentalmente, por eso. eso es el primer argumento. El segundo argumento es que, bueno, esto podría ser, en términos de exportaciones, una, un, un ingreso de dólares que Argentina necesita y necesita buena medida para pagar eh, su deuda externa. Digamos. Entonces, ese sería el otro gran argumento. Me parece que con los medios hay otra cuestión que, que es muy difícil entender que es un daño estructural que estamos generando, digamos, muy difícil poner en, en, en tensión, poner en duda poner, hacer un cuestionamiento sobre una actividad que eh, sostiene la vida como la conocemos digamos, los hidro... las sociedades del capitalismo contemporáneo son sociedades sostenidas sobre crudo fundamentalmente, sobre el, los combustibles eh, como la nafta o gasol y demás en Argentina hay una particularidad que tiene una presencia muy importante del gas, pero que sería un, un otro hidrocarburo pero bueno, esas, poner en duda ese tipo de explotaciones es un poco poner en duda nuestra cotidianidad, nuestra vida a los medios les cuesta mucho. Los medios en esta en esta nueva Pero, ola. Sí. Y qué loco que no somos un país petrolero. Digamos. No, bueno, claro, que debe ser Arabia si, Saudita. Si, claro, imaginate <risa> si fuéramos un país petrolero, ¿no? Claro. Eh, Colombia. El, no, y lo lo que decía es, a los medios les cuesta mucho nos cuesta poner, porque en definitiva estamos poniendo en duda el modelo en el que vivimos, la sociedad que tenemos, que bueno, hay que dar la vuelta a todas, pero, pero bueno, no, no son ellos los, los, los actores de, de, ese, de esa transformación. Eh, y entonces en este, con, en este momento de ampliación del debate ambiental, socioambiental que decía, del 2020, 2019 a la fecha, lo que empieza a hacer es aparecer un montón de momentos críticos, de accidentes, de incidentes, de situaciones no buscadas, y... Y el problema o la situación mental queda enmarcada en ese contexto. En el derrame, en la muerte de un laburante, en alguna contaminación puntual, en alguna explosión. Como si el problema fuera ese. Sin poder conceptualizar, entender, narrar, poner en cuestión que el problema es toda la explotación, que el problema es ese tipo de avance, que digo no hay más lugar para seguir tirando dióxido de carbono al ambiente, porque el cambio climático nos mata todo, pero digo que los ríos vienen muy bajos, y estamos gastando 60, 70, 90 millones de litros de agua por pozo, es decir, hay un montón de situaciones estructurales, no los problemas de la explotación, no las situaciones que no queridas por las compañías, sino el buen hacer de las compañías, el camino lógico. Eh, ingenieramente estructurado de cómo se avanza es un problema en sí y poner en duda eso los medios y acelerar la sociedad nos cuesta mucho Eh, tengo la, la sensación, eh, a veces, de que estamos en, en... Es una mirada muy personal, pero como laburás tanto con el tema y, y están en permanente ustedes tensión con, con, con todos esos datos para poder bajarlos a la, a la comprensión de, de, de la gente a pie, eh, tengo la sensación de que estamos eh, eh, adaptándonos a un comportamiento casi mafioso, eh, digamos, el... el hablo más en términos culturales, de subjetividades, ¿no? eh, pareciera que ya estamos eh, entendiendo que esta es la que nos queda y bueno, de última veremos más adelante qué se hace, pero empezar a observar que ya es, es, es eh, no sé, yo cuando, cuando, un detalle puntual, cuando vi la situación o, o, o me enteré de la situación previa, ...de lo que pasó cuando voló la cocina de una escuela... ...que se cobró la vida de tres docentes... ...¿a dónde está puesto en el mapa ese lugar? ¿Cerca de dónde? ¿Qué sucedía? O el hecho de, no sé, de que acá en el, de, eh, a menos de 20 minutos... del centro de Neuquén ya no hay gas, redes de gas domiciliario ...y la gente tiene que, que meterse en otro negocio... ...que es la, las garrafas, la leña, digamos... ...porque sale mucha plata eso para, para calentarse... Eh, tiendo a pensar de que estamos aceptándolo, digamos, de manera muy tamizada, ¿viste? cuando, cuando zarandeas que va cayendo la, y a, aprender a vivir en una sociedad este, prácticamente mafiosa, ¿no? en donde el, el consenso con esas prácticas ya es eh, prácticamente muy homogéneo. ¿no? no No no hay casi ni fisuras, bueno, salvo esto, ¿no? que por ahí hay alguien que pega el grito de cómo puede ser que en la provincia más rica del país, no, no, no todo el tiempo esté tirando a la baja los sueldos de los laburantes o el costo de vida nada, no sé, eh, alquilar en Neuquén está a casi 50 mil pesos, un dos ambientes en, el, en la ciudad, ¿no? Sí, si, yo veo con preocupación, y no es nuevo, eh, pero bueno habría que ver cómo, cómo, cómo ha ido evolucionando una especie de resignación, no, no queda otra, incluso sectores muy eh, activistas, progresistas, digo gente que, que ha venido resistiendo un montón de avanzadas eh, sobre, sobre los derechos que bueno, es lo, es lo que hay, es lo que nos toca, no hay alternativa y me parece que eso es muy nocivo para eso, para, para poder pensar algo que, que, que, que claramente es, eh, nos excede, digo, que es civilizatorio, que es el planeta pero que, que tenemos los cambios van a empezar por los territorios, por los gobiernos locales digo que van a empezar por nuestra actitud, ¿no? por nuestra acción eh, por la acción de de, las organ de nuestras organizaciones, digamos. Eh, y bueno, esta actitud de resignación, de, de bueno, con esto se puede, sí con esto demos la pelea acá, pero con esto no nos metamos, es muy claro. complicado. Creo, insisto, que eso entre el, los últimos años se va modificando, se van abriendo eh, bueno, hasta ¿no? está lo de Chubut, hoy está la posibilidad de debatir el offshore de manera... Eh, nacional digamos algo que no había pasado nunca, una explotación hidrocarburífera, la historia que tiene el OBSUR, por lo menos, de que bueno un proyecto se ponga en cuestión a nivel nacional. Es más cerca de las grandes ciudades de este país, pero digo habla también de un cuestionamiento un poco más masivo y que da la posibilidad bueno, de que empiecen a aparecer nuevas posibilidades también. Eh, para ir más o menos cerrando, ¿dónde van a encarar las investigaciones este año? viene están inaugurando en las estructuras empresariales, que me estabas diciendo que tienen estos cuellos de botella... En, en los rebotes que va a tener, obviamente, en, en la explotación ambiental. ¿Cómo, ¿Cómo están encarando? pues sé que deben tener un montón de laburo para, para ir sistematizando. No, como una, una cosa novedosa desde de este año eh, que venimos pensando es un poco trabajar algo que está por salir en algunas producciones sobre las arenas. como Hicimos un trabajo ya por 2016 sobre las arenas de sílice que, que son uno de los insumos fundamentales para la extracción eh, de, mediante fracking, digamos. Uno diría, bueno, las arenas, qué tontería, pero las cantidades que utilizan... 300 camiones para un pozo, habla de unos niveles de intervención y envergadura muy grandes. ¿Eso es en Río Negro? El... Eh, bueno, hoy están viniendo fundamentalmente entre ríos, están abriendo en Río Negro eh, nuevas canteras, eh, ya hay de la empresa Vista, de IPF canteras, intentando bajar el costo porque la arena es muy accesible en términos de comprarla, pero es muy cara en términos de transportarla. Eso, perdón, te decía sí. Río Negro porque es lo que se viene, ¿no? Porque estaba lo de Jacobás y que empezaron ya a, a sí. estar los primeros sí. movimientos. ¿O más en más en el, al sur del Valle Medio sería donde están la, las principales. Pero bueno, en eso venimos trabajando, la idea es también empezar a trabajar más fuertemente con algo que trabajamos tangencialmente que tiene que ver con la idea de eh, este gobierno está planteando una transición, el gobierno nacional está planteando que la transición es con vaca muerta porque es con gas. Entonces el gas es un combustible puente, un discurso muy viejo de, de, de, del mundo fracking global, digamos 2012, 2013, ya en Estados Unidos se hablaba, o bueno, en Europa también, de gas como un puente, una sociedad más sustentable, ¿por qué? Porque la quema de gas ...emite menos dióxido de carbono que la quema de crudo... ...y ni hablar que de carbón, entonces bueno, el gas es bueno... Claro. ...entonces no es tan bueno, pero nos va a ayudar a ir a una, a una sociedad mejor... ...el año pasado el gobierno nacional asumió ese discurso... ...y bueno, lo cierto es que las investigaciones dan cuenta de que... ...si bien cuando uno quema gas emite menos dióxido de carbono... ...en todo el proceso de gas se van filtrando una serie de gases... ...muy nocivos también y no son tenidos en cuenta... ...incluso algunas investigaciones dicen que el gas es tan nocivo... ...como puede ser el crudo la quema de, de combustible líquidos. Eh, entonces, ese sería otro de los encuadres que tenemos y bueno, seguir con los trabajos de, de todos los años. Eh, me decías que eh, Neuquén va a seguir teniendo récords, es un poco lo que hablamos, eh, creo que fuera aire lo hablamos, pero era, digamos, como que está cada vez con unos números más sorprendentes. Bueno, el, el, los récords muchas veces no son resultados nacionales necesariamente, digamos, ¿no? Una de las cosas que tiene la eh, incertidumbre o las la, subidas y bajadas tan abruptas, que tiene que ver con algunos valores que no manejamos nosotros, fundamentalmente el precio del crudo, el precio del crudo volvió a estar muy alto como no estaba y eso hace que las empresas tiendan a invertir más, eh, por otro lado el gobierno está dando beneficios, está generando infraestructura, así que eh, la, la apuesta gubernamental es que esto siga creciendo, eh, hay que ver qué pasa y cómo se van a dar las cuestiones. Te lo tiraba como para cerrar, ¿no? Pero justo en un momento muy impactante de la política este, nacional, porque están todos sentados en las paritarias, ¿no? Discutiendo y se habla de esto, ¿no? Lo, se ven números excelentes por todos lados, pero a mí me estás proponiendo aumentarme este, este, con cláusulas gatillo o sin no, tener... Y en cuenta... un momento aumento de las tarifas, de todas las tarifas también, ¿no? Que habrá que ver cómo se resuelve eso, pero... Eh... ...hay intenciones o están en camino de aumentar de nuevo todas las tarifas... ...seguramente a un precio menor o la apuesta gubernamental... ...o la publicidad gubernamental es que van a van a ser menores que la inflación... Lo ...los aumentos, pero bueno... Eh, ...está por un lado la, la pelea porque no aumenten los sueldos... ...y por otro lado la pelea porque no aumenten tanto las tarifas... ...o que las tarifas no nos coman lo que nos aumenten los sueldos... ...digamos que eso va a repercutir seguramente también en la inflación... ...así que... ...claro, los eh, costos... Sí. Y, ...y ahí el último tema es... ...todo el costo hidrocarburífero es un signo de pregunta... ...¿os parece que el precio que se les paga... Eh, lo, lo que cuesta eh, no está puesto en duda, digamos, y podría ser el gran mecanismo para debatir un poco la política petrolera. Explícame digamos. eso. Eh, el, hay que eh, hubo inflación, entonces hay que pagarles más a las petroleras. Hubo devaluación, entonces hay que pagarle más porque están en dólares. Bueno, ese costo de dónde sale, cómo se construyó, es es lógico. Eh, no es un exceso, digamos, me parece que todo ese sí, debate... Hay que pagarle más tipo compensación, decís, porque... No, no, calidad. no, porque, porque bueno, devaluación de por medio, entonces, digo, con precios en dólares, devaluación de por medio, necesita más peso, por ejemplo, digo, y todo ese costo, todo ese, ese valor inicial de la cadena energética, no está puesto en duda. Hace dos años hubo una compulsa pública entre las compañías que permitió competir un poco en el precio de gas, se fijó un precio de gas en ese momento un poco más alto que el que había, términos internacionales el gobierno lo ve con buenos ojos porque el gas está muy caro, entonces acá quedó un poco un precio barato, pero digamos, no está puesto en duda, no está discutido, no está construido ese costo, no sabemos cómo, por qué cuesta lo que cuesta el millón de BTU de gas, digamos, y, pero hay que pagarlo. Entonces, bueno. Eh, podría ser un mecanismo para entrar el tema de cuánto cuesta producir o... la energía, que con fracking es más cara, claramente quizás es la energía que hay la fuente de energía que hay, pero bueno, vamos a una energía cara posiblemente eh, porque sabías que muchas de las empresas tercerizadas en la, en la economía neuquina, por ejemplo han recibido compensaciones por las pérdidas en, en, en pandemia, ¿no? pérdidas entre... y el servicio sigue siendo deficitario, digamos, le, le estás pagando como agradeciéndole... Eh, servicio que nadie entiende por qué, entonces por eso te preguntaba como si era en compensación o no esto es porque tiene que ganar más porque estamos todos, está todo más caro el van a que pagarle más. Claro. Sí, sí, eso decía eh, eso, el combustible va a empezar a aumentar bueno, han ganado mucho, la petrolera han ganado poco, no sabemos, digamos, todo, todo ese escrutinio de los números no es público no se conoce, hay que hacer un chino con economistas para ver si eso es verdad, distintos investigadores dicen distintos precios eh, pero bueno el combustible sube, y, claro. y así con las distintas los distintos precios de la economía vinculados con la energía. Fer, te agradecemos un montón, eh, entonces recordamos siempre eh, para ir chequeando eh, todo lo que tenga que ver con la plataforma de Obsur, ¿no? Obsur.org.ar, entrense ahí o las redes, en Instagram, Facebook, Twitter, estamos ahí, intentando ser activos. Eh, manteniéndonos activos, ya parecen traperos. <risa> <risa> Nosotros nos vamos a despedir eh, hasta. para acomodo acá, acá, mira. hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago. Eh, recuerden que todo este material queda dando vueltas en este, nuestro canal este, YouTube, que por suerte ya está llegando a los 10.000 suscriptores, que para nosotros es una barbaridad, digamos, ¿no? Uno lo compara con otro, no. Bueno, pero este, somos la Shell, digamos, ¿no? Si tenemos que compararnos con otros, ¿no? 30, 130, ahí estamos. Mirá con qué me comparo. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago.